Señores, vamos a continuar con el desarrollo de, estas, de estos 60 minutos con Omar. Eh, más tarde tengo que responder a algunas inquietudes y quejas que me dieron anoche en las guaranas. Se están desarrollando las fiestas patronales sobre una situación anormal por parte del alcalde de las guaranas. José Antonio, pero va a ser un poquito más adelante porque ahora hay una bomba de noticia que va a estremecer y, y qué lástima. Ustedes saben que ayer yo hablé de un artículo, los que vieron el programa ayer lo van a recordar, que escribió Melvin Mañón y narré lo que era Melvin Mañón y bueno. Donde Melvin Mañón decía, escribía, que a Danilo Medina en su proyecto reeleccionista Solamente lo podían detener los norteamericanos Que no había fuerza humana, decía él Que no había fuerza humana que pudiera detener Los planes de perpetuarse en el poder de Danilo Medina Después de esta llamada le voy a seguir explicando Buenas tardes Buenas tardes Un placer de Alba Vargas, que habla el programa de Omar Sí, para servirle es ah, Alba Vargas Omar que te habla porque yo quiero aprovechar tu programa para denunciar un chantaje que me están haciendo a través del teléfono mío cómo aló sí le escucho dígalo que es bastante interesante sí aló sí eh, hable que yo la estoy escuchando buena sí. me está oyendo sí, mal sí claro que sí claro hable Ah bueno, ya le había dicho que me están haciendo un cantaje a través de mi teléfono eh, Hablando por un sobrino mío que tiene 40 años en Nueva York Y que está en el país, que viene a verme Entonces yo en el momento, en principio yo lo creí Pero a través de yo comunicarme con mi hermana y mi familia me dice que no, que no está en el país entonces mira, yo no voy eh, personalmente a tu programa porque estoy enferma, tuve una operación grandísima y ahora tengo una operación en los ojos. Pero si no, tú puedes estar seguro que estuviera ahí eh, denunciando eso. Las puertas están abiertas. Nada pero... me, me preocupa porque yo no tengo dinero para para darle a nadie. Y pero entonces pero, ellos, ellos les piden. Le piden... ¿Qué a mi sobrino un sobrino que tiene 40 años que no viene a, a República Dominicana digo vive en Estados Unidos y viene a veces ya no lo conocen es Henry Vargas ah Henry, eh, Henry. A que se recuerde mucha gente claro Henry y ahora el nombre de él, el chantaje sí ayer llegó según él porque yo le seguí el juego eh, llegó a Punta Cana aquí estoy tía Dorada entonces ahí yo dije, mira muchacho, tú estás descubierto, tú no eres mi sobrino. Ay. Esto me preocupa porque tú sabes cómo está el sí, país. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, yo quiero que a través de tu programa, claro. tú que voy a ponerme a oírlo ahora, tú me aconsejas qué debo hacer, si voy a la policía, dónde debo denunciarlo. Fui a aclaro que es mi teléfono declaro. Y entonces me dice que el teléfono es privado y no se le da a nadie. Yo voy a escucharte para ver qué consejo No Tiene da. que ir a las dos partes. Tiene que ir a la fiscalía, primero que a la policía. A la fiscalía y a la policía. La policía tiene un departamento que se llama el Dintel, o sea, Departamento de Inteligencia Tecnológica, que ellos detectan de dónde puede provenir esa llamada y ellos entonces le solicitan a Claro, si el teléfono es de Claro o de cualquier otra prestadora de servicio, ellos le solicitan eh, información sobre esa llamada y sobre ese número de teléfono y Claro tiene que hacerlo obligado, ¿sabe por qué? Mi querida, que somos amigos, fue hasta profesora mía, hermana del legendario Tancredo Vargas, mi amigo y mi hermano, estas esta puertas de este programa están abiertas, Alba. Entonces, este, tiene que hacerlo, porque tal como tú dices, como este país de tan peligroso, puede suceder cualquier cosa, para que las autoridades detecten con tiempo eh, de dónde proviene eso y qué persigue ese chantajista. ¿Qué persigue ese chantajista? Pero además, para confirmar la veracidad o no de ese hecho nada más tiene que confirmar si es Henry o no, porque se supone que tienen el teléfono, o, o lo tiene Alba o lo tienen los otros, el teléfono de Henry, yo creo que es, es muy correcto eso, eh, eh, eh, yo creo que eso tiene que hacerlo Alba, obligado, mañana sí, mismo buena, ir buena. a la fiscalía e ir a la policía. Buenas tardes. Buenas, bueno, sí, es de aquí de Pimentel. Ah, Pimentel, Omar. ¿cómo está? Sí, yo, todos los días, todas las tardes oigo tu programa. Ah, gracias, interesa. estamos a la orden. Sí, pero yo veo un inconveniente ahí que cuando tú estás desarrollando un tema, cogen y te llaman y el tema no tú no terminas de desarrollarlo. Eh, tienes que pensar en eso. Sí, gracias. Termi ponme esa gente a que te llamen en una hora. ...y tu tema, tú lo desarrollas que son bastante importantes... ...lo que pasa es que esto fue una emergencia... ...pero es verdad, esa queja... ...y esa preocupación me la han dado mucha gente... ...incluso destacados sí, sí, sí, sí. profesionales de aquí... ...me la han dado... ...lo que pasa sí. es que esto fue una emergencia... Eh, Ajá, ...porque pero... esta amiga tuvo ese problema... ...y yo sé la preocupación que ella tiene... y como sí. te... ...pero eso es correcto lo que usted dice... Ajá, pero ...tú coge ...aunque sea 10 o 15 minutos... ...para tú desarrollar tu tema... ...y le dice que después que termine el tema el que te llamen. Correctamente. Porque, sí. mira, ese tema que tú vas a tratar es bastante importante. Ah, usted no sabe ya que lo queda que... Aquí. Sí. Sí, más o menos, tú ves, sí. aunque tú le agregues algo. Sí. Pero es importante. Pues así. está bien, okay. muchísimas gracias. sí okay, bien. Eh, déjame ver si no se me perdió eh, el, la información porque quiero presentarlo con datos. Yo le decía que, entonces... Eh, ah, bueno, está aquí. Que... Memi Mañón decía que solamente la fuerza de los norteamericanos podía impedir que Danilo Medina intentase... Ua, acá dame un segundito, me llamo ahorita para yo eh, de, de, de, de hacer lo que dijo el amigo, eh, eh, desarrollar este tema. Deme un segundito, eh, porque este es un tema importante, señor. esto va a definir todo. Eh, Presten atención a este tema, esto es primicia en este programa. Esto es primicia. Miren, ustedes saben cómo está el país que está en ascua con este problema del Congreso y estos afanes reeleccionistas y los que se oponen a la reelección y, y, y el Congreso paralizado y que compra de... Bueno, una cosa terrible. Eh, y yo ayer justamente hablaba de Melvin Mañón, que solamente los norteamericanos, pero hay que decir que el pueblo dominicano ha estado más activo cada vez más en impedir que Danilo Medina y ese grupo de mafiosos, porque son un grupo de mafiosos, se salgan con la suya. Pero a mí me da pena que tengan los norteamericanos que intervenir en un asunto que es propio de los dominicanos y que por una maldita ambición de ese grupo de palacio, tengamos que sufrir las consecuencias de intervenciones por parte de los Estados Unidos. Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano, oigan esto, el, ter, el tercer hombre al mando después de, del presidente Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence, el que dirige la política exterior de Estados Unidos, llamó a Danilo Medina. Miren aquí la información, llamó a Danilo Medina y le dijo que tuviera adhesión al Estado, de, o sea que, le jaló la, las orejas, como se dice. Eh, si se pudiera ver mejor, Francis, porque como que no se ve bien para que vea. Ese es Mike Pompeo. Dice ahí la información, Estados Unidos pide a Danilo Medina preservar adhesión al Estado de Derecho y la Constitución. O sea, Estados Unidos, míralo ahí, Secretario de Estado de Estados Unidos y Medina conversan sobre respeto a la Constitución. Eh, el tiempo atrás hablaron dos senadores, bueno hubo un senador, el senador Bob Menéndez, importante miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que le pidió a Mike Pompeo, que es jefe de la diplomacia, que utilizara toda la, eh, eh, a así mismo esa palabra, todas las herramientas diplomáticas y el poder con que cuenta Estados Unidos, para que, para que impidiera que Danilo Medina pudiera eh, eh, atropellar la constitución dominicana e intentar una reelección. Y se burlaron de muchos danilistas, de estos que están borrachos de poder y de estos que no saben lo que significa el poder norteamericano. No es verdad que Danilo va a desafiar a esa gente, eso no es verdad. Peso a Moriquete, ustedes lo verán. No lo va a desafiar porque esa gente tiene mil formas que no es lo correcto, pero a mí lo que me indina es que, si se diera el caso que Danilo desafiara a esa gente, esa gente aplicaría todo tipo de sanciones, y de castigo, que en última instancia, que va a sufrir el pueblo dominicano, porque endurecerían la vida del dominicano, y entonces por una maldita ambición, de un grupito de inescrupuloso y ambicioso, que se creen que este país es de ellos, es lamentable que quien haya podido parar a los norteamericanos, a, a, a, a las pretensiones de Danilo Medina, tal como decía Maybe Mañón, que yo lo leí ayer, lo comenté ayer, sean los norteamericanos. Yo incluso, Maybe Mañón decía que los norteamericanos están tan activos en eso, que los votos Danilo Medina no lo ha podido conseguir porque le tienen amenaza a los diputados que se vendan, de quitarle la visa, y de, y, de, y, de, y de hacerle muchísima diablura y por eso muchos diputados que, que han querido venderse porque muchos han querido venderse no se han atrevido a venderse porque sencillamente sencillamente la amenaza y, y la vigilancia que tienen los propios norteamericanos los tiene nervioso pero hay que decir y tengo que ser justo incluso el mismo precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, llamó a una gran concentración mañana frente al Congreso para denunciar eso. Pero miren, miren lo que yo hablaba ayer. Hipólito Mejía le dijo a su gente que no fueran a esa concentración. Ustedes ven lo que yo vivo diciendo del papel funesto que juega Hipólito Mejía. Que ese, ese, ese señor, en medio de una situación que está viviendo el país, o sea que Hipólito... No, no aporte una gotita, un granito de arena a esta causa, a esta lucha, que cada día se fortalece más. Y que sean los norteamericanos que tengan, oye, pero una vergüenza esa vaina.